Tiene que ver con el principio de correspondencia Y dice en el Kivalión Como es arriba, es abajo Como es abajo, es arriba También como es adentro, es afuera Como es afuera, es adentro O sea, esta realidad de ilusión Es una fractal De realidades superiores ...de realidades mucho más eh, elevadas, trascendentales e importantes. Son fractales, por eso si queremos explicar las cosas sutiles de la existencia y de la vida... ...tenemos que aprender a ser grandes observadores. Y si observamos cómo se desenvuelve la naturaleza, cómo se mueven todas las cosas a nuestro alrededor podremos darnos cuenta de grandes verdades existenciales. Pero claro, debemos liberarnos del prejuicio, debemos liberarnos de las estructuras mentales, tenemos que tener una visión limpia de la existencia, sin tanta basura que se nos ha metido dentro, una mirada pura a nuestro alrededor, ser un testigo de lo que sucede, sin juzgar eso que estamos viendo nos abrirá la puerta a descubrir grandes verdades.